Hola, hola, les saluda Ana María, su profesora del Rincón de Ana María. Buenos días para algunas, buenas tardes para otras, buenas noches para las que están en la otra parte del mundo. Ya saben, en esta oportunidad vamos a dar el curso de los conejitos enamorados. Acá tenemos a Sebastián, que es un conejo muy bonito, muy coqueto. Vamos a enseñar en un paso a paso cada detalle, cómo hacer el rostro, cómo hacer las manos, cómo hacerle los pies y cómo hacerle la ropita. Luego tenemos acá a su compañera Sofía, que también ella es muy coqueta. En la foto Sebastián le está cantando a Sofía con su guitarra, con su pequeña guitarra. Entonces, vamos a ir primero subiendo a, a todas las participantes que han pagado sus moldes. El día viernes vamos a subir los moldes, asimismo la relación de todo lo que van a necesitar, ¿no? de todos los materiales que van a necesitar para hacer estos conejitos enamorados. También, asimismo, a las chicas que compren el kit lo pueden hacer. Se les va a enviar a su domicilio, ojo, solamente para Perú, porque los costos de envío para otros países todavía están muy altos. A mí me encantaría enviar a todas partes como antes lo hacíamos, pero definitivamente los costos son muy caros y a muchas no les conviene. Pero para Perú sí estamos haciendo envíos a todo Lima y a todo el Perú. Estos, los ojitos que vamos a utilizar en estos proyectos son unos ojitos 3D. Que también a las personas que han comprado el kit les va a llegar estos ojitos. Les va a llegar las telas, les va a llegar todo para que ustedes hagan a sus conejitos. Entonces... Les decía que el día viernes voy a subir los moldes y la relación de materiales que vamos a utilizar. Asimismo, el día 2 que empiezan las clases, vamos a hacer, vamos a empezar en un paso a paso cada detalle como ya acostumbramos nosotras. Aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Entonces, amigas lindas, Bienvenidas a este hermoso curso que una vez más los damos aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Ya saben, sigan pagando sus moldes para poder empezar. Empezamos este 2022. En un mes vamos a dar cuatro cursos. Asimismo estamos vendiendo materiales y todo para manualidades. Chicas, entonces, así vamos a empezar el este curso.